Regresamos con otro video, el tercero del día, porque hace unas horas nos acaban de anunciar o nos acaban de dejar saber este nuevo evento de búsqueda de tesoros, creo que va a estar muy bueno y creo que esto va a ayudar a muchos jugadores a que puedan ganarse unos supex y tal vez unos sparks. Vamos a ver si puedo explicarles sin que hable lo loco. Me emociono con ese tipo de eventos. Pero vamos Aquí. Y una vez más, todos estos documentos los estoy subiendo en el barrio. En la sala de eventos de Aplan. Todo el mundo está confundido. Les estoy diciendo que ahí están los documentos y nadie los quiere leer. Pero en fin. Vamos a hablar de esto. El evento se llama Treasure Rush Challenge o el desafío Treasure Rush. Es como la, la una búsqueda de tesoros, pero un poquito diferente. Lo que tienen que saber es que va a empezar el lunes 6 de junio a las 6 de la mañana, tiempo del Pacífico, y se termina el jueves 9 de junio a las 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Miren lo que dicen aquí, toneladas de UPEX y Sparks están en juego y el Laplander que encuentre la mayor cantidad de tesoros en el modo Treasure Rush, que es este. Este va a ser el nuevo modo, el Treasure Rush, que va a estar en todas las ciudades. Ganará una entrada al sorteo del gran premio de la semana de Genesis para tener la oportunidad de ganar el exclusivo MB Motor Series Serie 1 Trim de Genesis. Al rato voy a hacer otro video porque acaban de anunciar otro evento donde todos estos eventos en lo que, de los cuales he estado hablando en estos videos nos van a ayudar a tener más oportunidades de poder ganarnos más boletitos para el auto de, de el primer auto en Aplan y también para ganarnos otros exploradores, creo que UPEX. Ajá. Así es que vamos a ver, familia, de qué más seguimos. También esto del pressure rush, se le puede decir como fiebre del tesoro. Otra vez nos da la hora. Pero es lo que dice, los Uplanders tienen el desafío de generar y recolectar tantos tesoros como sea posible en un periodo de 30 minutos. Y en esos 30 minutos, mientras estemos buscando tesoros a lo loco, no vamos a consumir, consumir envíos, los cents, durante las casas. Muy importante que entiendan eso. Porque no vamos a, no vamos a perder tiempo a andar buscando cents. Ok. Cuantos más tesoros encuentres, más arriba ocuparás la clasificación de cada ciudad. Este evento es de seguir buscando por esos 30 minutos, tesoro tras tesoro tras tesoro tras tesoro. Y no importar cuánto vamos a pagar por visita familiar. Necesito que entiendan eso. En este evento, que no les importe, si van a participar, que no les importe pagar 125 upex por visita, 50 upex por visita, porque tienen que encontrar la mayor cantidad de tesoros con la mayor cantidad de premios. Importante que entiendan eso. Uh, vamos a ver qué más. Aquí no dice sé cómo activarlo, pero no. Okay, ¿Qué más dice? Ah, la, la mayoría de las veces encontrarás un tesoro azul con una pequeña cantidad de UPEX, pero ocasionalmente podrás encontrar un cofre del tesoro dorado con una gran cantidad de UPEX. Cada vez que encuentres un tesoro, paga una pequeña tarifa, solamente 10 UPEX, para generar el siguiente tesoro y continuar cazando. Sigue encontrando tesoros hasta que el, el temporizador expire y mira cómo te comparas con otros mejores cazadores de tesoros en las tablas de clasificación específicas de la ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir eso, familia? Nos regresamos al juego. Recuerden cuando sacamos un tesoro estándar, si lo queremos activar, nos dan uno gratis. Importante saber que tenemos que pagar 125 upex para activarlo durante estos 30 minutos solamente vamos a pagar 10 upex ¿okay? solamente 10 para activar el siguiente y tenemos que hacerlo una y otra vez una y otra vez lo más rápido que se pueda familia necesito que entiendan eso se acuerdan de mis videos que cuando busco un tesoro si estoy en una de mis propiedades estoy empezando a hablar lo loco ya vieron digamos que el tesoro está aquí mando a mi explorador a mi, a mi propiedad y se viene hacia la derecha lo sigo mandando a mi propiedad hasta que agarre caminito ahora no voy a hacer eso si la flechita roja me dice que aquí está el tesoro lo voy a mandar lo más rápido posible sin importarme cuánto voy a pagar por visita Porque todo mundo va a estar haciendo eso entre más tesoro se encuentre más UPEX se encuentre, voy a quedar más alto en la tabla de calificación. Okay, nos regresamos. A lo que se refiere. Normalmente nos van a salir estos cofres azules. También dependiendo del nivel de la ciudad, el tier, es el premio que nos va a dar. ¿A dónde está? Vamos a ver si. Aquí están los tiers. Ok, los niveles de las ciudades. Yo siempre estoy en Chicago. Como quien dice, como nivel 1, voy a tal vez a ganar más UPEX. Y de vez en cuando nos va a salir un tesoro dorado. Estos son los que queremos encontrar: los dorados. Recuerden, no vamos a tener cooldown. Una vez que encontremos un cofre, si nos sale un azul. Pagamos los 10 supex y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. ¿Eh? Importante. Ahora esto creo que está confundiendo a muchos jugadores. Um, estuve en el en el café de Aplan. Y estaban discutiendo. Medio feo, porque unos piensan que es otra cosa. Otros piensan que porque los de Aplan no escribieron bien las instrucciones eso no importa lo importante es que sepamos cómo jugar y creo lo que han dicho entró uno de los miembros de aplan a aclarar todo esto uh, vamos a ¿qué era? que era vamos a tener 30 minutos para poder uh, empezar la búsqueda entonces primero vamos a empezar el lunes a las 6 de la mañana tiempo del pacífico en, el, en las ciudades de nivel 1 el tier 1 se van a activar estos tesoros lo que quiere decir que entre las 6 y, y 8 y media tiempo del pacífico ustedes escojan la hora pueden tal vez quieren empezar luego luego a las 6 de la mañana o tal vez se quieren esperar a las 8 de la mañana. Pero solamente van a tener 30 minutos, es su límite, cada quien va a tener límite de 30 minutos para poder activar estos tesoros estándares anaranjados. ¿Sí? Recuerden, les van a dar 30 minutos hasta el cronómetro. Una vez que pasen esos 30 minutos, una vez que activen, a lo mejor tengo que hacer esto. Una vez que activemos el tesoro a esa hora, ese día, cuando empiece ese evento, una vez que lo activemos, vamos a mandarlo acá. Una vez que hagamos esto, digamos que son las 6 de la mañana del lunes, tiempo del Pacífico, lo activo, mis 30 minutos empiezan, familia. Una vez que se acaben esos 30 minutos, ya no voy a poder buscar esos tesoros. Los nuevos tesoros estándar anaranjados. Ya no voy a poder. Solamente voy a tener 30 minutos. Pero vamos a tener dos horas y media. ¿Dónde está el documento? Aquí está. Porque a las ocho y media. Tengo que empezar por más tardar a las ocho y media. Puedo empezar a las 8.50 si quiero pero solamente voy, a tener, solamente voy a tener 10 minutos para participar en este evento. Esos tesoros anaranjados solamente se van a activar por 10 minutos porque a las 9 se termina. A las 9 o a las 8 y media. No, hasta las 8 y media, perdón. Hasta las 8 y media. Sí. Entonces voy, puedo empezar a las 6, 6 y media, 7, 7. 7 y media y 8. A las 8 de la mañana, Tiempo del Pacífico, será la última vez que pueda yo, lo más tarde que pueda yo empezar, para que me toquen mis 30 minutos. Si empiezo a las 8 de la mañana, termino a las 8 y media, eso me va a dar 30 minutos para poder viajar a la siguiente ciudad de nivel 2. Vamos a poder hacer esto. Seguir estos escaloncitos durante todos estos días. No nos vamos a tener que quedar solamente en una ciudad. Vamos a poder participar en todos estos. Lo tal vez lo, lo más fácil o lo más económico familiar es que empiecen tempranito a las seis. Para que terminemos a las seis y media. Si es que deciden empezar en es chicago los ángeles san francisco y manhattan así terminamos a las seis y media si nos vamos a una ciudad de nivel 2 nos podemos ir en tren de la forma más económica tal vez nos tardemos una hora en viajar pero vamos no, no llevamos prisa porque aún nos quedan dos horas y media hasta que empiece el siguiente evento cuando empiece el siguiente evento en el de nivel 2 y por ejemplo familia ¿qué propiedad me queda más cerca? de Chicago me voy a ir a Nashville ajá y de Nashville me voy a ir a Kansas City porque no voy a gastar tanto supex en esos viajes de Kansas City me podría yo ir a Uh, voy a tener que ir en a, voy a tener que ir en tren, me regreso a Nashville, de Nashville de tren a Chicago y de Chicago a Detroit. Sería lo más económico para mí. Bueno, una vez que termine Chicago, me voy a Nashville, voy a tener 3 minutos, perdón, voy a tener 30 minutos para buscar esos tesoros por 30 minutos. Una vez que termine esos 30 minutos, Viajo a Kansas City y me tengo que esperar hasta la una de la tarde, tiempo del Pacífico, para poder empezar esta búsqueda en una ciudad de nivel 4. Una vez que termine en Kansas City, creo que tendré tiempo de irme en tren de Kansas City a Nashville, de Nashville a Chicago, de Chicago a Detroit. Y lo que haré, voy a usar el bot, acabo de subir un video, explicando cómo usar el bot para viajar así voy a saber si voy a tener tiempo aunque, aunque el último realmente no no llevaría yo prisa verdad no porque tendría yo de las 5 hasta las 7 y media ¿Siete y media no hasta las 7 ya no está activado a las 8 y media Oh, que okay, ya ya Vamos a ver eso otra vez. El lunes 6 de junio de 2022, a las 6 de la mañana, tiempo del Pacífico, el modo Treasure Rush estará activo en las ciudades de nivel 1 y permanecerá activo hasta las 8 y media. Oh, entonces tendría exactamente yo dos horas. A las 8 y media, y mil disculpas, familia. ¿Ya vieron cómo te me estoy confundiendo igual que todos los otros jugadores? No debo de empezar a más tardar de las 8 de la mañana tiempo del pacífico. Porque las 8 y media se desactiva. Si empiezo a las 8.15, si le entiendo bien, solamente tendré 15 minutos entre las 8.15 y 8.30 para buscar tesoros. Ok. Es lo que decían, que vamos a tener dos horas y media donde estos tesoros van a estar activos. Entonces, no más tarde a las 8 tengo que empezar mi búsqueda para que termine a las 8 y media. Me voy a la siguiente ciudad de nivel 2, empiezo a las 9 y tendría yo hasta las, 9, hasta las 11. Por más tardar tengo que empezar a las 11 porque a las 11 y media ya se desactiva los tesoros viajo a Kansas City y tenía yo hasta las 3 de la tarde para activar estos tesoros porque a las 3 y media ya no van a estar activos así es me, está, me estaba yo dando 30 minutos más de que van a estar activos estos tesoros mil disculpas pero qué bueno que estoy leyendo esto así ya les dije que siempre aprendo algo cuando hago estos videos muy bien ok, entonces podemos hacer eso todos los días vamos a estar viajando, sí, pero recuerden familia yo que ustedes en mi opinión y como les he dicho bueno mmm, por lo que entiendo también estos tesoros Por lo que entiendo estos tesoros solamente los vamos a ver nosotros pero a lo mejor estoy mal porque como son estándares se supone que los estándares son solamente de nosotros y si no estoy mal creo que convendría mejor que se vayan a una ciudad de eh, nivel 1 si tienen unos, eh, unos 10 mil upex para gastar um, el problema es que si tengo que visitar tres propiedades y cada una cada una me cobra 125 UPEX gastaría yo 375 perdería yo 75 UPEX ¿verdad? entonces a lo mejor no les conviene si no tienen muchos UPEX familia pónganse a pensar en eso pero en fin Vamos a tener todos estos días para poder hacer estas búsquedas. Vamos a leer esto bien con, con tranquilidad. Además de los UPEX de Treasures, de tesoros que recolectas durante tu Treasure Rush, durante este periodo, los mejores cazadores en la tabla de clasificación serán recompensados con UPEX y Spark. La instancia de cada ciudad tiene su propia tabla de clasificación por lo que hay muchas posibilidades de demostrar que eres el mejor cazador de tesoros. Las tablas de clasificación de cada ciudad se pueden encontrar en el juego, en la pestaña de desafíos. Las recompensas de Treasure Rush se basan en el nivel de la ciudad y se describen a continuación. Aquí están los niveles. No, así ah, sí. En Chicago, si quedo en primer lugar aunque no lo dudo, me, llegué, me llevaré yo 50.000 UPEX y 0.05 spark. Si quedo en los mejores 10, me voy a ganar un mínimo de 10.000 UPEX y 0.02 SPARKS. Y aquí tienen los otros niveles. Digamos que muchos de los jugadores estén en nivel 4. Estos son los premios. Y Aquí está del nivel 5, que es Fresno, Bakersfield... Ten Island creo. UPEX se otorgará al final de la instancia de Treasure Rush y Sparks se otorgará poco después de la semana de Genesis. Ok, los UPEX no los van a dar y quedan en los primeros 10 jugadores. Los van a dar después de que termine el evento el jueves, pero los Sparks no los van a dar hasta la próxima semana. Quieres demostrar que realmente eres el mejor cazador de tesoros, compite por el primer puesto de la tabla de, clas de clasificación del desafío Master Hunter y obtén una entrada al sorteo del gran premio de la semana de Génesis para obtener la oportunidad de ganar otro boletito para el auto de, el primer acto de Upland. Único en su clase, esta tabla de clasificación cuenta cuántos tesoros has encontrado en el modo Treasure Rush durante la semana maximiza tu puntuación completando múltiples pressure rush en diferentes ciudades al igual que con otras tablas de clasificación la tabla de clasificación del desafío master hunter se puede encontrar en el juego en la pestaña de desafíos la cual familia si se van al juego se van a los tres puntitos y aquí donde dice challenge los desafíos aquí va a salir ok Pensé que este video va a estar cortito, pero no. Um, estamos emocionados de traer este nuevo modo Treasure Hunting a Upland y est estamos ansiosos por ver quiénes son los mejores cazadores de tesoros. Ahora, afina tus habilidades de busca de tesoros, perfecciona tu mejor estrategia y muestra lo que tienes. Ok, tengo dos preguntas vamos a competir con otros cazadores estos tesoros van a ser activados todo el tiempo pero no porque tengo que pagar 10 UPEX. yo voy a activar mi tesoro entonces, entonces no creo que estemos compitiendo con otros jugadores vamos a competir con nosotros mismos y el tiempo pero déjenme saber en los comentarios si estoy mal si estoy leyendo mal como les mencioné muchos jugadores en el café de hablan estaban discutiendo porque unos pensaban una cosa y otros otra cosa y ya veo por qué ah, me imagino que se van a basar en el en cuántos upex nos ganemos en total si me gano 10 cofres azules Serían 2500 upex verdad pero si me sale uno dorado ya son 10.000 upex así es que estaré yo la persona que se encuentre ese tesoro dorado va a estar en primer lugar Ok. bueno ahí les dejo el documento familia pero importante que sepan a uh, aquí los va a empezar a dónde van a tener que viajar Bueno, primero en qué ciudad van a empezar a buscar van a empezar en una ciudad de nivel 1 se van a ir a manhattan se van a ir a chicago a, a san francisco a los ángeles y de ahí se van a ir moviendo a cada um, a cada ciudad de cada nivel muchos van a poder hacer esto muchos no por ejemplo yo viajo a las vegas durante este tiempo si es que me voy a perder. Creo que me voy a perder. El nivel. El nivel 1, digo el nivel 2. Y el 4. No sé. No, nomás el nivel 2, creo. Va a ser un poquito difícil, pero a ver. Ah, voy, a perder, voy a perder uno de estos más, creo. El 1 o el 2. Muy importante que sepan esto. Uh, voy a subir otro video, familia. Porque en el estamos esto del desafío de Génesis. Y todos estos eventos De los cuales he estado hablando Van a tener una un, Van a ser de importancia Para este número Para este último evento que vamos a tener durante toda la semana Y creo que con ese sí me voy a tardar Tal vez una media hora Explicando es lo que tenemos que hacer por si se me olvida mencionarlo en el próximo video nos vamos a juntar en el barrio en la Plaza Mayor mañana creo que voy a hacer un ping a todos para dejarles saber a qué hora nos vamos a juntar y tal vez hagamos uno más tarde el día, el día domingo también pero en fin bueno familia muchísimas gracias espero que estos videos les esté ayudando para prepararse para la semana de Génesis cualquier pregunta vamos a estar ahí en el barrio no se les olvide dejar un like. Si sí, esto les está ayudando a prepararse. Tengan un bonito día familia. Y nos vemos despuesito en el metaverso.